más y nada menos que el bolo allí en cabina de 1080 117. bienvenidos chicos un giorno ¿Qué desde, tal? Desde Italia Desde, desde Italia. Italia Y efectivamente tenemos a Gianluca Tenemos también a... A, Piero. a, Gian, a, Gian, Piero, sí, a Gian Piero Sí, gran y Piero sí. Y también efectivamente tenemos a... Ignacio Ignacio, Ignacio, Ignacio. Claro, claro Te digo algo, claro, tú por Ignacio. los nombres Mejor si dices Il Volo y nada más Il Volo Volo, te acordaste bol. los nombres, gracias No, claro. sí, claro. no me acuerdo sus nombres, los sigo sí, de Es un placer que... estar aquí y volver en Guatemala sí, en cual el... estábamos en Guatemala, ahora estamos en El Salvador eh, Vamos a empezar esta diferencia o eso que los ha marcado desde su primer álbum allá por el 2011 Ahora ya en 2023 estamos, ¿cómo se sienten en este lapso de años que han pasado? Mira, nosotros estamos muy felices de, de estar aquí, compartir nuestra música aquí en esos países que son maravillosos. Y te claro. puedo decir que la manera como nos reciben es increíble. <risa> sí. Y lo, lo agradecemos mucho. Y lo que hicimos en no? No, nunca más. Ah, okay, okay. Eso, okay. Okay. Bien, eso, okay. eso está muy bien, solamente sin licencia. Ah, bueno, no importa. Con la licencia de Dios sí, no pasa nada. Me tomo... ya está aquí con nosotros para que nos presente este pedazo de reloj. Algo que les quiero comentar ya antes de irnos retirando porque sé que hay agenda apretada. ¿Ya probaron las pupusas? ¿Ya ¿Sí? ¿sí? ¿La pupusa no, Hoy también? en la mañana. Hoy en la mañana. Ah, la mañana.